Bueno, un saludo muchachos. Hoy los recibo desde el universo. Sí, este es el universo de las noticias, podríamos decir. Y en este universo de las noticias pasan algunas cosas muy particulares. Una de esas es que nos encontramos en un, inmersos en un mundo de noticias e información. Mucha de esa información es falsa, mucha de esa información es verdadera, pero vamos a tratar de sacar y conseguir lo mejor. Entonces, en el día de hoy vamos a trabajar la noticia desde diferentes perspectivas. Vamos a comenzar viendo algunos videos, vamos a hacer algunas actividades y les informo desde ya que va a ser muy importante que prestemos atención. La clave para hacer esto bien está precisamente en eso, en prestar atención, en escuchar muy bien y bueno, habrá quizzes, concursos y actividades. Aquellos que estén pendientes tendrán mejores resultados y habrá premio para los que lo hagan mejor.